Desde la infancia ¿Es tu, ¿Es tu lengua materna? No, de hecho no soy un hablante Soy un soy náhuatl un Y eso es algo muy importante Actualmente en la reivindicación de los indígenas urbanos Porque Tengo todo el fenotipo náhuatl O sea, he sido náhuatl Desde que nací Crecí en una familia náhuatl migrante Es decir, soy un náhuatl mestizo Un náhuatl chilango Y eso implica una reivindicación di distinta De las personas que no tuvimos el privilegio de nacer en la comunidad originaria. Yo fui despojado por las políticas de Estado y la política del capitalismo voraz de mi territorio y de mi lengua. Entonces el náhuatl es mi lengua sanguínea. Es una forma en la que yo puedo reivindicarme a mí mismo y también puedo hablar de ello ante la discriminación que viví de parte de intelectuales y artistas indígenas, que en un momento me bloquearon porque yo no tenía la lengua del náhuatl como... Mamá de la teta, ¿no? Entonces, ¿de dónde la he adquirido yo poco a poco? de Sí, de la familia, de mis abuelos, mis abuelas, Ajá. pero también de la universidad, de internet, de diccionarios. Eh, el náhuatl que yo utilizo en mi poesía viene con agua de, de Milpalta, de Guerrero, de Morelos, de Puebla. El náhuatl que también se habla en la zona chicana de Estados Unidos. O sea, Es decir, yo soy un mestizo y como ello, pues, me reivindico. Eso. Una gran descripción, porque además el náhuatl no es... No hay un solo náhuatl, ¿no? No puede decir, se habla náhuatl, pero ¿de qué región? Porque... Se hay ha diversificación. Mínimo hay 30 variantes. Por lo menos, ¿no? Lo Depende menos. De los estados, las regiones. Este, eh, incluso hay palabras que se parecen, pero no son iguales entre un náhuatl y, y otro. Incluso vamos a decir que existe el náhuatl este, este, chicano, ¿no? Entonces está la palabra Tlazocatenquio. Uh -huh. ¿Y quién puede decir que no es verdadera? El lenguaje ha, se ha ido modificando desde siglos y milenios, las mismas lenguas romances, surgen en un, en un inicio con, con el latín y posteriormente se derivan infinitamente. Claro, es, es, es, porque además el nahuatl es un, podríamos decir, es un idioma. ¿no? Es un idioma o sea, originario Porque a veces se habla de que es una lengua, como para restarle valor, pero realmente el nahuatl es, es un idioma, como, como el italiano, como lo puede ser el castellano, ¿no? Tiene todas sus eh, reglas gramáticas y todo todo exactamente igual que como funciona cualquier este, idioma, además era, formaba parte de un imperio enorme, gigantesco y de muchos pueblos, ¿no? sí. que, que, que se adherían o estaban en contra del imperio mexicano. Uh -huh. ¿Sí? sí, bueno, eh, en realidad no era un imperio. La palabra imperio abreva de una terminología este, que viene de, de las formas clásicas occidentales, eh, era una sí, era una situación donde había un grupo de poder preponderante en, la, en lo que después se le llamó por, por Paul Kirchhoff Mesoamérica, pero era un modo de pensamiento y de vida, ¿no? Nahuatl, al parecer, una de las posiciones es que viene de Nahui, cuatro, y Atl, agua, cuarto movimiento de agua, es decir, de sonar en cuatro formas reverenciales, por ejemplo, para decir agua en Nahuatl es la palabra Atl, pero. Si tú quieres decir agüita o venerada agua es atzin, y si quieres decir muy estimada agua o reverencialmente es atzintli. Y así a su vez esas cuatro formas dependen del grado en que tú tenías de respeto hacia las personas y hacia lo, lo sagrado. Ahora pensemos que el náhuatl tiene sonidos muy particulares que tienen que ver con cómo suena el cosmos. Por ejemplo, está el sonido tz de Tz, y ese sonido es el sonido que tiene el agua en el contacto con el fuego tss, Por ejemplo, atzin, tli. el Tli tiene que ver con el sonido del agua O el Sh, que es como la X, es el sonido del ceseo del viento sh. Exactamente. Es, es toda una, mara, una maravilla eh, Además es muy interesante todas estas, estas formas que hemos ido aprendiendo Por ejemplo, solemos decir el, el caballero águila o ¿no? el caballero Jaguar, pero no existían los caballos. ¿no? Cuando, cuando, o sea, los caballos vinieron <risa> por los españoles, ¿no? Entonces, en todo caso, tal vez podríamos decir el guerrero, ¿no? Habría que buscar otro equivalente, pero caballeros no existían. ¿no? Sí, ese es eh, eh, el yautli o ya ¿no? Que es la palabra náhuatl para, para definirlo. Igual, en todo contacto con cualquier tipo de pensamiento, siempre se, uno lo va a ver a partir de su espejo somos espejos. El día de hoy pues, han pasado 500 años a partir de, de este encuentro de dos mundos que se convirtió en una masacre, una invasión, y que el día de hoy sigue dominando y domesticando los cuerpos y los espíritus, ¿verdad? Pero hemos emergido después de 500 años con la paciencia, el poder y el furor de reivindicarnos. Sí, hay, hay, hay sitios, yo recuerdo por ejemplo en, en Malinalco, este templo presente de los guerreros Águila, uh -huh. que está incrustado a la al cerro, que además es un es uno de los únicos dos o, o, eh, edificios patrimoniales en toda la humanidad que realmente está dentro del cerro. Y cuando uno llega a lugares como Maninalco, realmente uno puede sentir la presencia espiritual y la, la fortaleza de pronto de, de, de la mexicanidad originaria, por Exacto. decirlo así. ¿no? Y, y de lo que hablabas también, me parece que es importante decirlo, eh, de, de ser despojado de, de de tu lugar, de tu origen, se empieza a trabajar un poco este concepto de pueblos originarios, eh, que tiene que ver con urbano, no también ya los la reivindicación, aunque no seas eh, no estés en provincia en un lugar bien ubicado, puedes estar en Xochimil con mi falta pero ya eres parte de un pueblo originario, y eso ayuda un poco a defender algunas cosas como, como la tierra, supongo, algunas apropiaciones que tiene la gente no Claro, pensemos que que todos los humanos somos originarios todos los humanos y humanas somos migrantes, y más en esta época, es indudable. Las fronteras, eh, cuando se empezaron a generar las ciudades-estado, fue una cuestión de que no ha parado, es un capitalismo voraz que busca, no, es, no tiene forma de que siga existiendo, ¿no? ya está pronto a desaparecer la, la forma del capitalismo. Lo lamento por, lo, por los modos de pensamiento que, que sigan acuñando en que la acumulación y el sometimiento de, de las horas de vida de las personas traducidas en dinero es la forma correcta de vivir. Y bueno, pues en algún momento se va a devolver todo el oro robado y se va a devolver de una forma no material, va a ser de otra forma. Es, es, lo del Amazonas es una cuestión que está haciendo que se reúnan nuevamente las comunidades de Lab Yachala o de... Lo que se conoció como América, pero que no tenía ese nombre. ¿no? De hecho, antes de la llegada de los españoles y españolas hubo contacto con otros modos de pensamiento, que, como los vikingos y también de orientales, hubo otros encuentros previamente. Sí, o sea que si les cuentan la, la, esta idea de que nos vinieron a descubrir, <risa> ¿no? pues eh, que, de qué estábamos ocultos, o que realmente ¿no? ya existían todas estas tierras, ¿no? Claro. Pues, pues vamos a, vamos a escuchar un, un par de poemas, si se puede, de, de, del libro que tú quieras. Eh, te, traes dos libros, que es Nexicoloatzin, que significa venerables aguas. Sí. Y este otro, que se llama En cada forma de dar muerte, Nace un canto, que este sí no me atrevo a pronunciarlo. Sí. Así es. Vamos a escuchar un par de poemas de Carlos Sattl, aquí en la cabina de todos los libros, el libro. Okay, quiero comenzar con este poema que se llama Tengo lo necesario y y precisamente este poema me lo escribí a mí para sostenerme. Cuando yo me enteré que, que una de las personas que, que durante años ha llevado la cultura indígena, ha reivindicado la cultura indígena, a mí específicamente me bloqueaba y decía que era un farsante, me escribí este poema porque sé que en algún momento lo va a escuchar, espero que ya lo haya escuchado un par de veces. Ajmo no yo lo ni yo ni kamachichia, ni koksekseníu imotlacto que yo el no teš seco aguachtinemi, ti no cuicati amo te yo el no tlacto ni chiwinti no yo la caguetzi, mo caguetza, no pica mocama no huiguió cuicati no ches ama se igualtó mamazo el chichico tlacto el tilistli motisilíu islacto el tilistli no mm -hmm. piach no coahuclach doli ni huichlach estli ni capisce amo no nacayo ni kejoa, ahm tengo lo necesario. Mi corazón tiene dolor, mi respiración se detiene Tengo la boca amarga, la cabeza, la punta herida De punta de espanto tengo la cabeza baja Tengo la boca seca, sedienta, hambrienta Muchísimo calor, un calor extremo, un canto Tengo un defecto en la lengua, vértigo, un dolor profundo Una erección en los labios Escalofríos al recitar Un lenguaje rudo, un lenguaje desagradable un lenguaje florido, lo tengo en desorden, en delirio, un airado y reflexivo, elegante, grosero, sutil, un fluir en la sangre tengo, llevo flores sobre mi cuerpo y tengo la fuerza para cargarlas, tengo lo necesario. ¡Akmo Muy bonito. <risa> <Bravo>. <risa> Y, y bueno, lo que nos lees el otro, coméntanos un poquito, creo que tú eh, formas parte o das un taller de, de ¿cómo, lo, ¿cómo dice por ahí leí? Que es un taller de, como una nueva forma de buscar experimentación para, para leer poemas. ¿Estoy en lo correcto? O? Bueno, doy varios talleres. Eh, actualmente estoy trabajando con la Secretaría de Cultura en el programa Las Raíces. Me gusta mucho porque se me permite vincularme con infancias y juventudes. Y doy el taller de... No y Notlanesi, que es mi noche y soy mi amanecer eh, Y pues vemos poesía y cultura náhuatl Normalmente lo doy en Los Pinos y en la Biblioteca México Y también doy un taller de poesía en voz alta Trabajo igual para el mismo programa en Casas Hogar Entonces me indican a dónde tengo que ir y voy Y bueno, pero pues fuera de ello me dedico al slam poetry fundé junto con el proyecto POM, Cintia Franco, Comic MG, Canuto Roldán, hace unos años en el Circuito Nacional Poetry Slam, y pues doy talleres de eso, de poesía en voz alta, cómo crear slams en tu comunidad, poesía performance. En realidad, uno es multifacético y puede dar talleres de lo que sea. Genial. Pues vamos a escuchar otro otro poema de Carlos Adli. Okay. Que, que ustedes no pueden verlo, pero aquí en cabina es toda una interpretación incluso <risa> corporal. Ok, ¿No? ¿Estarán de acuerdo? Sí, sí porque... ya, totalmente de acuerdo. <risa> ok, este poema se llama Powali, que significa cuenta, voy a poder platicar un poco el contexto. Nosotros tenemos en cada mano cinco dedos, entonces una mano es un manojo, es del uno al cinco. Cuando tenemos dos manos tenemos podemos agarrar, ¿verdad? Entonces ya puedes dar y recibir, o sea ya tienes un sostén como una canasta. Y cuando tienes tus 20 dedos, incluidos los de los pies, tienes una persona completa. Entonces, del 1 al 20 es una cuenta. Una cuenta es una persona completa. Yo hago una numeración del 1 al 20 para decir, me tengo a mí completamente y decido sobre mí. C, Ome, J, Nahui, Macuili. Perros ladran flores en mi pecho, cinco iscuintles guagualistica, tocayatilia, flores y panteguantino, xochimitla y tolme, xochicoquizli, kisli. xochicazapili. En el corazón nos canta una mano de xolos cuicalistica en Toyololpan, la que se llama... Flor del aullido, flor de la ternura, de la sangre menstrual, flor del placer, del clítoris, chicoasen, chicome, chicuey, chignahu y matlatli. Maíces de colores se me presentan para sembrarse, pintarse, tocar la tierra, niztlaxeact y ya yayawi, yautlaoli, azul, negro, tliltic, moreno, tostado, isquit, aquili, colorado, cuaupaxentli, para curarlo hinchado, cuaupaxentlaoli, violacio, violeta oscuro, tlayoli, desgranado y seco del color del chile, chichiltic, centli, ista, costic, tlaoli, maíz blanco, amarillo, para el metatli, para el comali, en el corazón nos canta, una mazorca de colores tonacayo cuicalistica nuestro alimento intoyololpan el baile mitoctilía el amor carnal ni ahueli mixtla ni tlahuali la comida, el sueño ni cochistli, ni cacao del cacao, el pulque ni oxtli, ni tla la música, el dolor ni tecocoli, los poemas ni xicuicamen, el amanecer ni tlanestica, ni huehuilistli la vejez, ni senjilistli la familia, ni yoguali la noche, ni teosíguat lo sagrado femenino, ni teotlacat lo sagrado masculino, lo mushe, ni totilía la amistad, ni tlacolia, la gracia, el genda, el don, ni nekmatli, el llamado, ni nenotaloni. En el corazón nos canta una cuenta sempual y bendita ni in toyololpan. Ni todo el tiempo pasado, incluso el presente, incluso lo que en el futuro debe ocurrir, está en mí. está en mí. Elijo el presente para sembrar el mejor futuro posible para mí. Se, Ome, J, Naui, Makwili, Chiquasen, Chikome, Chikwei, Chiknawi, Matlakli, Matlakli, Se, Matlakli, Ome, Matlakli, Wan J, Wan Naui, Matlakli, Wan Makwili, Matlakli, Wan Chikwesen, Matlakli, Wan Chikwei, Matlakli, Wan Ritmos, risas, rituales del presente, pasado y futuro están en Pues, eh, lo tienen también por si quieren saber un poco de, de los números, ¿no? El C, Omeyay, 1, 2, 3, el Chikómez, el 7, ¿no? Exactamente. Así como está el 1, uno, 2, uno, el 3, tre, tre. el 3, el 4, 5, 6, 7. Pues interesante siempre conocer los, los números en todos los idiomas. Claro. Y, este, y además, el 20, que era... Eh, eh, los meses se dividían en 20 días, por decirlo así, en el calendario mexica. Eran, ¿cuántos? 18 meses. 18 para llegar meses. a 360. Y cinco días, que eran como los días perdidos, digamos, unos días donde había que quedarse en la casa. ¿no? Funestos. Los días funestos. Eso es interesantísimo, que se llamaban esos días... Eh, no recuerdo ay, el nombre. Ay, tampoco, no olvidé el nombre. Pero eran días que era como... Como Navidad, que te quedabas en la casa, pero acá era con miedo, ¿no? De que no, no podías salir porque era de mala suerte. Pues es que en realidad a todos nos pasan esos días funestos. No sé si a ustedes no les ha pasado si les ha pasado, pero un día vas caminando con estrés y ya te torciste el pie y te tienes que quedar a descansar a fuerzas. Ah. O te cortaste el dedo, o te comiste algo que te hizo daño, o, o lo que sea. O sea, el cuerpo necesita reposo, el espíritu necesita reposo, la mente necesita reposo y tener calendarizado eso en algún momento además de una forma colectiva permite que las personas de una comunidad se estabilicen durante un tiempo igual que la cuaresma, la cuaresma obra de una forma similar en la que cierto grupo de personas durante un tiempo se reúnen para vivir de una forma similar la vida así es Así como hoy nos reunimos para celebrar la poesía y el canto, <risa> la música <risa> en dos idiomas totalmente distintos. Y el amor, ¿no? claramente. Y, ah, y el amor Oye, que existe ese, <risa> en todos los idiomas, ¿no? Este, acá con el náhuatl es más el amor a la flor y el canto, ¿no? Y, y con y el triunfo es el amor. Al amor y, y la, amor, la música. Y el amor. ¿eh? <risa> el amor. Eh, eh, vamos a escuchar otra canción de, claro, claro, de triunfo. Okay.